El aumento de la delincuencia en San Francisco de Macorís no solo preocupa a los transeúntes, sino también a los motoconchos quienes dicen que sienten temor de brindar el servicio. Nosotros, los motoconchistas, ahora mismo estamos que a veces no queremos ni salir con pasajeros porque ya uno tiene miedo de andar con, con gente que por lo menos que andan en la calle haciendo su desastre, entonces uno tiene que estar ahí empantado con la gente a veces uno quiere montar una gente y dice no yo no lo voy a montar porque es, es un problema porque uno ya tiene desconfianza porque las autoridades algunas veces no quieren hacer los trabajos que tienen que hacer eh, se sientan ustedes desprotegidos exactamente porque que a veces cuando uno lo, lo necesita no están en la calle ni nada NTN, su noticiero regional Robinson Blanco